Amigo, amiga craneana, soy Jorge Cortés, alias Pipo, baterista de Cranion Y estoy aquí para decirte de qué trata la canción llamada Casa del Dolor Casa del Dolor la escribí hace tiempo con otra banda Y era pensando en ese tipo de relaciones codependientes No nada más con personas, sino con hechos de tu vida, ¿no? Entonces uno tiende a estar en esas relaciones para sentirse vivo cuando es un error Y cuando uno se deshace de esas relaciones o ese tipo de... de Actitudes, uno comienza a vivir mejor y uno comienza a respirar mejor. Entonces, la casa del dolor es todo aquello que te ata al dolor, todo lo que ha he hecho, lo que es lo que te ata a este mundo, tu casa, lo que haces tu casa, que no es tu casa, es una es un espejismo, casi el dolor trata de eso la música es un poco más melancólica de lo que ha hecho cranium y era toda esa onda que yo tenía una idea entre Porcupine Tree con Pearl Jam, con todo ese, ese tipo de, de este, influencias que me han llenado por estos últimos años y básicamente lo que yo buscaba era hacer una canción un poco no obscura, sino melancólica y un poco con metáforas para que la gente interpretara en su y este, lo que ellos, los que ellos quisieran ¿no? Entonces básicamente Casa del Dolor Habla de eso, de las relaciones codependientes Con personas y con actitudes Y con hechos de tu vida Que fácilmente los puedes romper si tú te das cuenta Muchísimas gracias Básicamente eso es Casa del Dolor Espero te guste, próximamente estará en tus oídos Casa del Dolor, dale campanita, dale like Nos vemos por ahí, muchas gracias, adiós